Hola, soy Antonella y mi empresa se llama Chinespain. Desde enero hasta marzo, hasta hace justo una semana, he disfrutado de la beca Booster wii eh, y he podido estar siete semanas en Buenos Aires. He de decir que tanto para mí personalmente como para Chinespain esta beca ha significado un cambio muy, muy grande, eh, no solo por los contactos que hemos conseguido realizar durante las siete semanas que yo he estado allí disfrutando de la beca, sino también por la empresa que nos ha acogido. Anda Travel nos abrió las puertas, me abrió las puertas desde el minuto cero y me ha enseñado muchísimo acerca de cómo funciona el turismo, de cómo se encuentra el turismo chino en Argentina ahora mismo y en toda Iberoamérica y nos ha permitido tener un enlace allí para comenzar a llevar a turistas chinos hacia este país. Eh, desde aquí lo único que os puedo decir es animaros a que en la próxima convocatoria eh, echéis vuestra solicitud para disfrutar también de esta beca y agradecer desde aquí a todo el equipo de Red Redemprendia que me ha acompañado a mí personalmente durante mi estadía antes y, y ahora después cuando estamos intentando cerrar todo lo que, lo que hemos ido avanzando durante estos meses. Chicos, un saludo desde Madrid y animaos. Un beso.